¿Cómo superar un duelo por fallecimiento? Cuando existe la pérdida de un ser querido, se crea uno de los mayores retos que podemos enfrentar los seres humanos. Así que si estás atravesando por este proceso y tu deseo es que sea más llevadero y poder superarlo de la forma correcta, aquí te mencionaré cuatro propuestas que te podrán ayudar muchísimo. Propuesta número uno, aceptar la realidad de la pérdida. Esto es muy básico y fundamental para poder seguir con un duelo saludable. En los primeros momentos casi siempre existe la sensación de que no es verdad y es por ello que en este punto debemos estar muy conscientes de la realidad. No te cierres al diálogo ni mucho menos ignores los acontecimientos que se suscitan a tu alrededor a raíz de la pérdida del ser querido. También debes recordar que aún existen personas en esta vida que desean ayudarte, acompañarte y superar este proceso de duelo a tu lado. Así que no te niegues. Propuesta número 2. Acepta tus emociones y también el dolor de la pérdida. Es importante reconocer los sentimientos que una pérdida despierta y no intentar evitarlos ni negarse a los sentimientos de un duelo. Lo mejor es sentir el dolor plenamente y saber que en algún momento todo esto pasará. Así que si en este punto quieres llorar, llora hasta quedarte sin lágrimas. Siente tu dolor y aunque parezca cruel, disfruta de tu dolor. Sin olvidar recordarte a ti mismo, que este es un dolor pasajero que muy pronto desaparecerá. Propuesta número 3. Adáptate a tu nueva vida. Aunque suene cruel y duro de entender, debes comprender que ese ser querido ya falleció, por lo tanto ya nunca más estará a tu lado. Solo se quedarán sus recuerdos a tu lado. Esos son los únicos que te acompañarán y son esos los que debes redireccionarlos de forma adecuada. Propuesta número 4. Retoma tu vida. En este punto es importante retomar tus actividades diarias o las que dejaste inconclusas antes del fallecimiento del ser querido. Puedes retomar las actividades de la casa, hacer ejercicio, retomar algún proyecto o trabajar de forma natural como siempre lo hacías. Y finalmente, pasa tiempo de calidad con tus amigos o familiares. Todos estos puntos son muy importantes para poder superar y sobrellevar un duelo por fallecimiento. Por lo tanto, ponlos en práctica, porque eso te permitirá reencontrarte, reconectarte contigo mismo y aceptar tu nueva realidad. Finalmente, recuerda que cada persona que pasa por tu vida y deja luz, resplandece por siempre para toda la eternidad, porque el verdadero amor, ese jamás termina.